Buenas tardes. Rosemary Tapia, escritora y creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores con 16 años de evolución, le da la bienvenida a todos. Esta semana le corresponde al programa sociocultural Siembra de Lectores, capítulo de Chiriquí presentar al escritor Ivo Alvarado. Nos cuenta que se inició en la aviación en una época donde... Las cosas eran descomplicadas y prácticas. El acceso que tuvo aviones, pilotos, aeropuertos intensificó su entusiasmo. Su trayectoria en la aviación le permitió realizar itinerarios ni rutas establecidas. Tuvo en destinos exóticos jamás imaginados, pasajeros y vuelos interesantes. Y una gran satisfacción durante y después de cada vuelo. Cuenta el escritor que una noche sobrevolando el río Magdalena, con un cielo estrellado, reconoció que había llegado, que estaba donde siempre quiso estar, en lo suyo. Pero llegar no significa culminar, es el comienzo, sin duda. Su pasión por volar continúa. El Aura, te, te doy la bienvenida a ti y a toda tu linda gente para que inicies este encuentro con el escritor Ibu Alvarado adelante Laura Sí, como no Rose eh, muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros compañeros del Círculo Literario Siembra de Lectores capítulo de Chiriquí y me alegra saber que están con nosotros eh, el libro que nos correspondió pues fue Pasión por Volar de nuestro invitado Ivo Alvarado, un libro que valga la redundancia, es apasionante por la cantidad de temas relacionados con las vivencias eh, de Ivo como piloto, y también cómo está eh, muy, muy fundamentada en lo que es la historia de nuestra provincia y la historia de Panamá, todo lo que él vivió, Cómo, cómo se puede relacionar con eso, con sus experiencias como eh, piloto. Eh, si hay algo de lo cual es rico este libro, es en vivencias, eh, historias, pues de una vida pues, muy plena eh, y de muchos sucesos y situaciones que, bueno, uno no se puede imaginar. Eh, algunas divertidas, otras no tanto, pero interesantes todas. Eh, quisiera pasar pues a preguntarle a nuestro invitado de hoy, el autor Ivo Alvarado, eh, bueno, si nos puede hablar un poquito de sus eh, vivencias y qué lo llevó pues a escribir este libro. Si leen el libro se dan cuenta que soy de la vieja escuela y y por más que uno está tratando de mantenerse al día, hay ciertas cosas que lo limitan. Gracias, a Laura, y gracias al, al círculo este literario que me dio la oportunidad de conversar con ustedes. Y en realidad, la pregunta es, eh, o lo que me ha dado la oportunidad de hablar es de el libro, cómo surgió, me tomó muchos años, pero en realidad lo que se me hizo más fácil fue que yo siempre he apuntado todo. Eh, siempre cargo un papelito y apunto alguna cosa para poder acordarme y eso me ayudó a cuando estaba tratando de formalizar todo, eh, apuntar, escribir y yo creo que ahí es donde empieza todo, tener especialmente si vas a hablar de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, eh, años. Me tomó como siete años recopilar toda esa información. Y por suerte, como te digo, tenía el libro de vuelo y también mi librito rojo donde siempre estaba apuntando cualquier cosa de interés. Eh, ¿Usted previó esta posibilidad de que algún día podría escribir un libro al respecto o simplemente dejar pues, para la posteridad sus anotaciones? De lo cual me parece muy bien. Si hay... bueno Ten, tengo algunas preguntas que hacerle antes de pasar pues, eh, a las preguntas de eh, los otros miembros del círculo literario. Eh, lo que más me llamó a mí la atención, pues, eh, algunos, de, algunos pasajeros fuera de lo común que usted tuvo, como eso de cuando le tocó transportar un toro y vaquillas, cuando fue su primer vuelo nocturno en Changuinola increíble porque la pista no tenía luces eh, también lo relacionado con la venganza de Moctezuma y eh, ciertos pasajeros que le tocó transportar en Colombia o sea, es increíble la cantidad de vivencia que usted cuenta allí en su libro y hay, hay algo de repente lo que eh, usted no se atreva a hablar directamente eh, del de cuando usted eh, hacía est estos vuelos, porque me imagino que tiene que haber eh, situaciones complicadas, bochornosas en esto. Eh, o sea, me, me pareció divertido el asunto de los toros. Yo no sabía que eso se había dado. La verdad no, no tenía ni nada menor idea. Eh, fue una época, eh, para los que todavía no han leído el libro, no les quiero hacer spoilers, pero fue en los años 70 en Panamá. ¿Nos podrán ilustrar más al respecto? Acerca de este y otros sucesos. Sí, como Laura. Eh, ante todo, quiero decir que el libro está dividido en distintos capítulos y aunque están amarrados cronológicamente, sí son distintos cada uno en sí. Eh, lo que está hablando Laura es sobre una situación muy especial que se dio eh, transportando ganado desde las provincias centrales, donde había una sequía enorme, bárbara, drástica, hacia Bocas del Toro, donde siempre llueve y siempre los pastos están verdes. Y fue, fue una experiencia eh, hasta cierto punto jocosa, eh, pero también muy espeluzante porque fue algo precaria. Pero quisiera aprovechar Laura, eh, para decir que así como usted ha podido eh, disfrutar, analizar, eh, absorber lo que se escribió ahí, le tengo que confesar que a mí me ha dado una sorpresa, una grata sorpresa, el saber que la mayoría de las personas que han leído el libro y que me lo han comentado muy favorablemente son féminas son el género femenino, que no tiene nada que ver con la aviación, y me lo han dicho. Tal vez han viajado una que otra vez en un avión, pero no es que estén involucradas en ese mundo, pero tal vez por la sensibilidad femenina o tal, son más elocuentes en, en comentar el libro y tal, y a mí me ha causado gran satisfacción, es más, esa es mi mayor satisfacción, que personas ajenas al mundo de la aviación se hayan podido haber identificado con las historias porque desde el principio me propuse a escribir de una manera genérica, aunque es un tema muy uh, es técnico, un tema técnico y algunas cosas no se pueden separar. Es decir, el tecnicismo se mantiene, pero lo es, traté de escribir para que cualquiera persona, no necesariamente un aviador, no necesariamente un conocedor de la, de la aviación, sino que cualquiera persona, y voy a reiterar que la mayoría de las personas que me han alimentado sus su comentarios y tal, son féminas. Y a mí me agrada mucho saber eso, de que han podido eh, absorber lo que yo quise tratar de exponer en el libro. Laura, voy a comentar algo. La mayoría en, somos mayoría, las mujeres como lectoras. También somos sí. mayoría cuando nos conectamos a las videoconferencias. Claro. Solemos ser mucho más solidaria. Los hombres dicen que me lo cuenten. Nosotros lo leemos. Sí, Gracias. así es. Me doy cuenta y eh, ahora, eh, pero me to tomó sorpresa totalmente porque no me esperaba eso. Y, y aunque el libro ahora eh, está en ebook, en, e en Amazon y también en Pasta Suave... Yo no puedo saber quiénes son quienes los compran. No sé si son... Sí puedo saber de qué continente. Y, y me agrada también decirle que ese libro se vende en Europa, en Asia, Australia y, por supuesto, en Norte y Sudamérica. Pero no puedo saber quién lo compró. Pero en cuanto a, a los libros que se han vendido aquí en Panamá, de pasta suave, y que los han comprado eh, amigas o conocidas o... o, o o damas, eh, sí he, he tenido esa, esa satisfacción de que todas, sin excepción alguna, me han comentado que, que sí le, las captó, que es la parte que, de nuevo, que reitero que me ha agradado mucho. Sí, eh, bueno, una acotación de repente al asunto relacionado con lo de los aviones. Bueno, muchos de nosotros hemos viajado afuera de Panamá, pero usualmente uno no se pone a analizar que los aviones, no todos los aviones tienen cabida, cabina presurizada y ciertos tecnicismos que usted como piloto conoce y nosotros no. De repente uno que ha estado nada más de pasajero o pasajera, eh, uno lo único que le interesa es subirse al avión y que lo transporte hasta su destino. De repente, más nada, se, se le cruza a uno por la mente de que, bueno, existen aviones de carga, de que, eh, hay veces que hay que transportar eh, personas pues por debido a alguna emergencia. Eh, eso de volar sobre áreas despobladas como por ejemplo el Amazonas, vaya, uno no se pone de repente a analizar eso. A veces uno puede pensar, digo, bueno, eso tal vez pertenece al pasado de la aviación, pero no es así. Todavía estos casos se dan y todo depende pues de de lo que se necesite del del piloto experimentado que vaya a cubrir esa necesidad y de la gente que eh, que requiera pues ese servicio en específico de esa manera eh, bueno lo, a lo largo del libro me he dado cuenta que ha conocido pues casi toda la geografía panameña y ha viajado hasta, hasta Colombia, hasta la áreas selváticas de Colombia y también eh, ha viajado en avión hasta Estados Unidos o sea es eh, impresionante cómo se puede hacer eso porque usualmente uno no uno no se pone a pensar que en un avión de cierto tamaño en una avioneta se puede hacer se pueden hacer todos esos viajes usualmente uno se pone a pensar que quizás Solamente en aviones grandes, de cabina presurizada, aviones de pasajeros. Eso es lo que usualmente uno que no tiene conocimiento de estas cosas, pues uno eh, puede pensar, ¿no? Pero es interesante, usted eh, menciona también, bueno, la belleza de los paisajes que se pueden observar desde el avión. Eso también es muy bonito, muy eh, interesante. Laura, yo quiero decirle a Patama, Pat, creo que familiarizada con los enlaces, que en sí. todo esto está en varias plataformas. Twitter, está en YouTube, va a estar editado y en vivo. También en LiveStream, en Restream, live re pero sobre todo los más usados como son el Facebook de siembra de lectores que tiene 4.500 miembros, que ponga el enlace del libro en formato papel y digital. Así la gente da un clic y ahí mismo lo compra. Va a la página de Amazon y lo compra. Porque este video se sigue viendo, no solo los que nos están viendo ahora mismo en la plataforma, que les envío un saludo y gracias por el apoyo a Siembra de Lectores, sino los que los van a ver posteriormente una vez editado el video que le ponga ahí el enlace en un comentario de venta, en este enlace, para que la gente pueda dar clic y lo, y lo compre enseguida. Gracias. Sí, eh, también eh, cabe destacar que eh, días pasados, creo que fue a inicio de esta semana, si mal no recuerdo, pero creo que fue el lunes o martes, eh, redacté una reseña y ya está en Goodreads. Así que sí, todos los integrantes del grupo de Círculo Literario de Siembra de Lectores Desean, pueden encontrar ya las reseñas del libro Pasión por volar y las reseñas de los libros eh, que hemos comentado anteriormente, pues de este año. Allí les van a encontrar, eh, pueden buscar mi cuenta Laura Nieto Buño. Eh, bueno, otra, otro asunto del cual quería preguntarle a Ibu era como en toda profesión hay cosas buenas y cosas malas, si alguna vez ha dudado usted de su vocación como piloto debido a alguna experiencia difícil Sí, bueno, en el libro lo describo y, y distintos capítulos tocan ese tema pero sí quisiera decir que eh, la aviación eh, eh, la profesión es bastante complicada mucha dedicación mucha paciencia, mucha tenacidad Mucha disciplina, mucho estudio, porque uno nunca deja de aprender. Eh, las licencias son una licencia para seguir aprendiendo y, y se mide la, la habilidad en el tiempo de horas voladas. Y esa experiencia es, no es fácil adquirirla. Así que eh, en realidad yo lo que he tratado de hacer, no, sin darme cuenta, lo que hice fue la experiencia mía, la transcribí en un libro para que aquellas personas que se han visto. Eh, en el que han sentido pues, el deseo de formarse en la aviación y los cientos de obstáculos que hay, financieros, eh, disciplinarios, bueno, una gran cantidad de obstáculos, todos se pueden, en su momento dado, eh, salvar. Así que eh, yo lo que... Eh, lo que Creo que, que, que el mensaje final del libro es ese, ¿no? que si uno realmente quiere algo, ya sea aviación, ya cualquiera de las profesiones, lo que uno quiera hacer en la vida, los obstáculos siempre estarán ahí, pero también la tenacidad es lo que vale. Y creo que, que eso es más que todo, a que las experiencias, en, sí, hay experiencias, en, como dije anteriormente, un poco espeluzantes y tal, pero eso no era la idea de que sea un libro de que, uno pasó miedo, sino que la belleza de poder haber arribado donde uno quería estar. Ese es el mensaje, yo creo que sin darme cuenta que cuando yo leo el libro, que lo he leído como nueve veces, editándolo y revisándolo y tal, eh, me di cuenta que al final, y también me lo han comentado muchas personas, que se han inspirado de que la tenacidad es la, la base de todo. Yo quería, yo quería eh, aportar un poquito, Así. si me permite. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Eh, el libro en particular a mí me gustó muchísimo porque eh, el lector se siente eh, parte del, de los aviones que mi querido primo voló. Y bueno, todas las aventuras o casi todas, yo creo que no dijo todas, pero casi todas las aventuras que él vivió en esa época. Eh, yo quería agregar solamente que mi, mi trabajo es hacer estudios de mercado y una de las cosas que consultamos es cuál es el, el, la, la red social que los consumidores eh, frecuentan para con el ánimo de consultar sobre algo. Y la más importante es Instagram. Ahí es donde la gente más se entera de productos, del libro, de lo que usted quiera. Y bueno, eso es todo lo que yo quería aportar. Gracias por escucharme. Eh, disculpe, disculpe, su nombre es que allí solo veo que dice Marketing Intel. Perdón. ¿sí? Yo me llamo Manuel Alvarado. Soy primo ah, de... Ah, Manuel. Ok, mucho gusto, sí. Manuel. Mucho gusto. Permito, levanto la mano. Mi nombre es Alejandro Lluvil y, y Miriam Valladares. Este, sí. Saludos a Don Ibu, excelente libro, excelente obra. Creo que ya la he leído cuatro veces, honestamente. Y en una ocasión expresé a Ibu increíblemente cómo él sabe plasmar las la, la vivencias de, de esa experiencia tenida. Y creo que se le expresó una vez la, la experiencia que sale en el libro de aterrizando en Nicaragua es de una tormenta o aterrizando en San José. El lector se hace vivir y sentir que realmente está en ese momento ahí. De muchas hecho, veces. sí, fue, fue creo que en San José, me parece, en San José eh, específicamente también. esa experiencia. Bueno, nuevamente, esperemos una segunda parte del libro, oíste, que sea motivación para una segunda parte del libro, porque me imagino que así como esa experiencia que contó, Ibu tiene que tener un montón de, de, de experiencia para programar y transmitir en esos libros. Nuevamente, felicidades y muchas gracias. Así es, muchas gracias. gracias. Doctor, Yo, perdón, dale, perdona, primo. Yo pienso que lo que hablaron al principio de la reunión, cuando yo me conecté, es cierto que las mujeres tienen más disposición a leer el libro que los hombres. Los hombres se van al resumen y cuéntamelo, es así mismo. Pero estamos viendo una tendencia en, las, en el tema de las lecturas, donde eh, se está eh, usando mucho el tema de los libros, de audiobook, que llaman los las redes que son libros narrados. Me parece que una idea interesante que, que ibu debe contemplar, ¿no? Yo tengo algo que decir. En el que tiene Kindle hay una una parte de Kindle, una configuración que usted le pone para que el archivo de voz. La voz es sin acento, es una voz muy agradable y las personas que se cansan o tienen dificultad visual simplemente configuran el archivo de voz, buscan la voz que más le agrade, le ponen clip y lo pueden escuchar como un audiolibro. Ya excelente, se ha eso, así que Manuel y, y, y, y también acá el doctor quisiera contestarle que eh, sí estoy trabajando en un libro, pero es una antología. Una antología es eh, compilar eh, las historias, las vivencias de otras personas, y específicamente tiene que ver con la era dorada de la aviación de transporte en Panamá. Y rápidamente nada más le voy a dar un pantallazo, eh, que es Panamá hoy día, eh, a nivel americano, tiene la industria de la aviación, no voy a hacer ninguna comercial aquí, pero Copa se, se identifica desde Argentina hasta el Canadá y es una de las aerolíneas más respetadas y ha crecido enormemente y a nivel latinoamericano es la primera. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cómo empezó el área, del, digo, la era del transporte y tal? Y eso empezó después en la Segunda Guerra Mundial y hubo muchas personas que han desaparecido, algunas todavía están aquí, que fueron los que incursionaron, temerarios, eh, volando en esos aparatos enormes para su tiempo, que eran viejos de reliquias de la Segunda Guerra Mundial y eh, volando a lugares sin mucha ayuda de navegación, nada comparado con lo de hoy día. Así que eso es lo que estoy trabajando. Pero quisiera también aprovechar en decir que no solamente en la aviación, el tema de la aviación, eh, yo eh, soy el que está publicando. Ahorita mismo el capitán Isauro Carrizo, una persona muy conocida en el ámbito de la aviación, acaba de sacar un libro que se llama La gran escuelita de la aviación. Y ahí él narra eh, la, una escuela que se formó en Paitilla, en aquellos tiempos donde pasaron centenares de personas, tantos varones como féminas, de, que querían sacar sus licencias. Y lo hicieron. ¿Y donde quedaron volando en, en Panamá e internacionalmente? Ese libro acaba de salir... Eh, se lo recomiendo eh, y también a la vez quiero aprovechar que eh, si bien es eh, Pasión por Volar se encuentra en Amazon, eh, también en Tropic Aéreo que queda enfrente ahí de Plaza Carolina lo tienen para los que quieran eh, comprarlo ya con tapa suave. Y los que quisieran tal vez un libro autografiado, eh, conmigo yo tengo aquí en Chiriquí, para los que viven en Chiriquí también puedo autografiárselos. Pero el mensaje aquí es que sí, se está trabajando en, en otra, otra dimensión, que es una antología que creo que va a ser muy interesante, pero ha sido muy complicado hablar y, y grabar a las personas que vivieron esos momentos que todavía están aquí con nosotros. Muchos ya han desaparecido, eh, pero creo que es muy importante resaltar esa parte de la historia de la aviación en Panamá. Qué bueno. Va a estar muy eh, interesante. Interesante. Sí. Eh, recuerdo, bueno, recuerdo que hace muchos años lo conocí a usted, pues, y a Pat, eh, por asuntos relacionados con la editorial que publica mis libros, cuando les mencioné que iba hacia, iba a estudiar a España. Recuerdo que fue usted y Pat quienes me dijeron eh, que estuviera muy atenta porque al ir en avión hacia Europa, con destino a Madrid, España específicamente, eh, que aprovechara para ver el cambio entre, el, entre la noche y el día. Y es, vaya, una experiencia maravillosa. Me encantó a mí. Eh, afortunadamente, de mi grupo de, de compañeros que íbamos a estudiar a Madrid, creo que fui la única que estaba allí, pero aproveché para mirar el espectáculo y bellísimo. De verdad, se ve eh, Impresionantemente el cielo partido en dos con las estrellas de un lado y todo lo demás lleno de luz ¿sí? impresionante eh, así que eh, um, le estoy muy agradecida por haberme dicho para que pudiera disfrutar de esa experiencia bueno, estando en el aire porque fueron eh, si mal no recuerdo creo que 10 horas de Bogotá hasta Madrid, impresionante impresionante hola, viaje hola. Imp eso es lo que sintió usted viendo por una ventanilla de tal vez de un pie por un pie. Ahora imagínese cómo sería estando allá adelante con un ventanal que uno ve, puede ver para arriba, hacia abajo, todos los lados. O sea, es mucho más impresionante y eso es lo ah, que lo captiva a uno. Sí, sí, impresionante. Y, y vaya, yo no, no me esperaba ver todo eso. Yo pensé que abajo se iba a poder ver claro el mar. No, no, no. De hecho... Era como una alfombra de nubes, eh, hasta llegar pues a, dice, ya estábamos llegando a, la, a las costas de Portugal y de ahí poco tiempo pues para Madrid, pero vaya, de verdad, muy impresionante, muy impresionante. Eh, quizás las personas que ya hayan viajado mucho como pasajeros, también les impresione, pero yo sé que hay gente que no le gusta ver por las ventanas, pero eh, o sea, a mí personalmente no me gustan las alturas, pero... Eh, perderme este espectáculo no me lo pensaba perder jamás. Así que eh, fue algo que si ustedes no me lo hubieran contado, pues no lo hubiera sabido para tener la oportunidad de verlo. A ver. Ajá, ¿alguien más eh, levantando la mano? Oh. No, es que es que me parece haber visto que uno de ustedes. Ajá, Isauro. Ok. Eh. No se le escucha. Si gusta puede activar el micrófono. Sí, es que es que lo, no, no, no lo escucho. Disculpe. A ver. No, no, no se le escucha nada. Eh, ¿Podría usted activar el micrófono? Es que no se le escucha. Sí, Sauro Carrizo. Bueno, le damos la bienvenida a otros. Eh? Me gustaría preguntarle, buenas tardes a todos. Ah, buenas tardes, profesora Dalva, ¿cómo está? Muy bien, adiós, gracias. Aquí encantada de oír todas la, las reseñas y explicaciones que se están haciendo al respecto. Eh, quería preguntarle al, al, al señor y escritor, esto Ibu Alvarado, si a mí me gusta tener los libros en mis manos y me encanta tenerlos en un librero, a mí me gusta más eso que leerlo en la pantalla, definitivamente que sí, ¿no? Entonces quería preguntarle si aquí en Chiriquí se vende en algún lado, porque le la escuché que en Panamá se está vendiendo, pero acá no, no sé si se está vendiendo para que usted me dijera porque me encantaría comprarlo. Como no, bueno, profesora, eh, la casa editora secropia Press eh, le puedo darle o tal vez a través de Laura puede conseguir el número y eh, si usted vive en Chiriquí, yo uh -huh. se lo hago llegar a donde usted me diga y, y sí, se puede, se puede conseguir en Chiriquí. En Panamá, uh -huh. como le dije, en Tropic Aéreo y en Amazon, por supuesto, que eso sí, ya es a, a otro nivel. Pero con mucho gusto, eh, tal vez con Laura pueda conseguir el, el teléfono y se lo hacemos llegar. Cómo no, yo vivo sí, yo, en David. Yo, gracias. Sí. Yo, yo le voy a hacer llegar el contacto, profesora Adalba. Ah, bueno, gracias Laura. Y gracias sí. a usted. Gracias a usted por estar aquí. ¿Cómo no? A ver, ¿hay alguien más que quiera eh, hacer una pregunta a nuestro invitado del día de hoy? Alexis. Ya, profesora, ¿cómo estás? Eh, sí, para el escritor y disculpe. Eh, en, el, en los cursos de Dale Carney eh, de motivación exponen eh, sobre la historia de un piloto que tuvo un accidente y estuvo gravemente herido, y inclusive eh, en coma, pero cuando despertó... Eh, lo primero que se le, se le preguntaron fue que si él volvería a, a volar y su respuesta fue automática. Digo que sí. Eso es, o sea, eso, eso, eso es lo que es motivación, o sea, la, la pasión que se tiene en una, en una profesión, en un ideal. Este, al, al escritor, el profesor, eh, él respondería lo mismo. En un caso dado, o sea, ya no, se, ya, ya no, porque entiendo que ya está retirado, pero él hubiese he respondido igual. Bueno, de todo retirado, pero no he dejado de volar. Ayer volé dos o tres horas, una hora, con una joven chiricana, piloto que tiene, tuvo por razones, de, tuvo que renunciar por un tiempo, quiere regresar de nuevo a volar, así que estaba eh, volviendo a prepararla. Yo no he dejado de volar. En cuanto a si yo cómo hubiese respondido Dale. yo, le puedo decir que, que yo tuve un amerizaje. Eh, a mí, yo me estrellé en el mar con una carga de langostas y ese está escrito ahí en el libro y fue algo, no sé cómo explicarles, creo que lo, lo expliqué bien en el libro y yo nunca dejé, nunca, jamás pensé dejar de volar por eso. Lo que pensé era en ese momento estaba acumulando horas, acumulando experiencia, porque yo quería llegar a tener horas para poder ser mercadeable a las aerolíneas. En aquellos tiempos las aerolíneas pedían miles de horas antes de uno ser un copiloto. Hoy día no, hoy es mucho más fácil por la demanda. Bueno, con la pandemia todo ha cambiado. Pero lo que le quiero decir, después de ese accidente que yo tuve, eh, mi mayor preocupación era rescatar el avión que se me había hundido en el mar y bueno todo eso lo, lo, lo describo ahí y eso en sí le contesto a usted la pregunta Jamás pensé en dejar de volar quería ir a rescatar el avión para seguir volando así que me identifico con el personaje que usted acaba de describir del curso ese del Carnegie totalmente y eh, esa experiencia específicamente le sucedió en la comarca Cunayala y también en plazo. Uh, sí contó con usted con la ayuda de muchas personas de allí de la comarca que lo ayudaron se, se vio pues el buen corazón de esas personas eh, eh, ayudándolo a, a rescatar toda, todo lo que tenía en el avión y, y rescatar sus langostas. Rescatar, porque lo que eso, eso le iba a decir también atrapado eso también, en el avión. <risa> eso también. Sí, ese es correcto a ver, ¿eh? ¿puedo para hacerle una preguntita eh, ya un poco más técnica, o sea, que siempre me ha llamado la atención y eh, en una ocasión que porque gracias a Dios pues me permitió la me dio la oportunidad de volar muchas veces yo he pasado yo la, yo la llevo contada 34 veces el Atlántico en avión de comerciales pues pasajeros como o sea como pasajero, ¿no? En, en una en una ocasión que que aterrizamos en, en Europa creo que fue en Ginebra o en Ámsterdam no recuerdo bien estaba todo o sea el tiempo estaba nublado y en, de pronto el piloto anunció pues que ya o sea y sentimos pues que sí aterrizó lo que yo no sé si si fue de forma automática o, o cómo se o sea cómo se hizo eso eso eso siempre me quedó la duda como no bueno, eh. Creo que ese tema lo toco levemente en el libro ese, pero es una pregunta muy interesante. Y ahí, en el libro, yo hago la comparación de lo que es volar manualmente, a mano, todo a mano, nada automatizado. Y cómo se vuela hoy día en los aviones modernos. Totalmente, una diferencia de 100%. Todo es con computadoras, la tecnología ha avanzado tanto... Y un avión, y, y ahí me está escuchando el capitán Isauro Carrizo, que ojalá arregle el micrófono porque él pudiera aún un más en este tema. Y los aviones hoy día, eh, el otro no tiene que tocarlos. Y no estoy menospreciando a los pilotos hoy día, más, yo los admiro muchísimo porque para llegar a ese punto han pasado por mucho entrenamiento y mucha experiencia. Pero el que está volando el avión es una computadora y la computadora no se equivoca computadora falla, pero hay un respaldo. Y si falla el respaldo, entonces hay donde el piloto que está ahí sentado, tiene que saber qué hacer. Y por eso los capitanes de la vieja escuela nunca han dejado de volar manual, a mano. Por eso sí se tiene buena mano, porque es una persona que manipula, que vuela, que, que maneja el avión con destreza. Pero para contestarle, no, eh, para irme mucho con esto, sí. Eh, los aviones hoy día... Pueden llegar hasta, corrígeme sabro aterrizar sin que lo toque el piloto. Pueden llegar, no solamente a aterrizar, frenar y salir por la calle de rodaje y pararse, estacionarse enfrente del puente aéreo. Todo con un GPS. El GPS todos sabemos que es la, un sistema de, de posición global, que es una, es una maravilla. Y eso, ese GPS hoy día usted lo puede adquirir por 60, bueno, digamos 100 balboas y usted lo puede tener en su carro y no lo deja perderse, bueno, todos tenemos was ese es un GPS. <coughs> no todos, pero <risa> WASS es una aplicación que usted puede usar en el celular lo usan mucho los choferes de Uber y tal, bueno, esa tecnología tan básica, imagínese en un avión de millones de dólares moderno con la última tecnología, sí para contestarle. El piloto está ahí y el piloto está monitoreando todo lo que está pasando y si él quiere, él puede quitar al, al piloto automático y él puede hacer el aterrizaje está, y está eh, capacitado, entrenado y certificado para hacerlo, pero no tiene que hacerlo. Y muchas compañías con los aviones grandes le dicen ponga el piloto automático y deje que la computadora vuele el avión porque esos aviones están volando tan rápido que si uno está volándolo y tose o estornuda y hace así ese, esa deflexión de segundos lo saca usted metros de, de, su, de su curso la computadora corrige todo eso no quiero eh, ojalá Isauro pudiera hablar ahí puede puede hasta no corregirme sino que apoyarme en lo que le estoy diciendo pero sí es correcto lo más probable es que lo estaba volando la computadora Felicidades por su libro, eh, eh, estoy interesado en leerlo. O sea, ahorita mismo estamos con la profesora Dalba, pero vamos a tratar de leer el suyo también, gracias. Ah, ahí está una persona que conozco, que, el capitán Billy que yo no debería ni estar hablando de la automatización de los aviones, si él es el, el guru aquí. Ah, Billy, ¿cómo te va? Hola Ivo, primero que todo, darte las gracias por haberme invitado a este interesantísimo encuentro y mis disculpas por haber entrado tarde toda la intención de haber estado a tiempo, pero bueno, aprovecho y para una vez más un súper fuerte abrazo de felicitación porque me debiera pasar una comisión te hago propaganda cada vez que tengo oportunidad de tu libro porque describiste la pasión por volar de una manera tan sencilla pero tan elocuente, que era tan real, que en varias ocasiones, leyendo tu libro, me asusté. Y seguí leyendo rápido, aunque sabía que el resultado era positivo, porque si no, no hubieras escrito el libro. Pero lo describía de una manera tan real, que créeme que varias ocasiones eh, me asusté. Entonces... Eh, lo que acaba de decir de la automatización es totalmente cierto eh, y ni siquiera la toco porque Ibu sabe que cuando me entusiasmo tiene que arrebatarme el micrófono y es un tema fascinante. Pero sí quiero aprovechar Ibu para añadir una pequeña anécdota porque pasión, ¿cómo definimos eso? Y escuchando, leyendo tu libro y escuchando los comentarios tan simpáticos que escuchaban este, me hizo recordar una experiencia que brevemente les voy a contar, pero que describe lo que Ibu magistralmente plasmó en su libro. Hace muchos años, viniendo de Centroamérica en un Lockheed Electra 27, 28 mil pies de altura, altísimo. Era el copiloto, yo era el copiloto en ese vuelo, el capitán era el, el capitán Carlos pobre que en paz descanse. Y había, todo estaba bajo control, como dice Ibu, el piloto automático, que <tose> o sea, normalmente lo hace mucho mejor que el piloto humano. Estábamos nivelados, todo tranquilo, el avión portándose muy bien, había pasado una super tormenta y el mismo se veía totalmente despejado. Y era un atardecer que era una belleza eh, de esas que uno dice, ¿por qué no, no tenía en esos tiempos celular para haber tomado una foto? Pero era una, un atardecer que cada minuto que pasaba era un panorama distinto. El ingeniero Ovaldo estaba haciendo sus anotaciones callado, el capitán Cowes callado, yo callado, mirando para afuera, y en una de esas... Capitán Coves se voltea y me dice y pensar que por esto nos pagan. Entonces, él con esa, con esa frasecita tan sencilla describe lo que Ivo en su libro podría añadir yo a la siga escribiendo otros libros porque hay muchos, muchas anécdotas que describen esa pasión que los que la compartimos, seguimos disfrutándola. Yo tengo buenos años de haberme jubilado. Capitán Isauro Carrizo, que es un piloto con una experiencia monstruosa que podría tener una experiencia de varios días con una jarra de un vaso de agua al lado. Pero Ivo, eh, no quiero abusar porque tengo esa enfermedad que se llama pasión, igual que tú, pero no, no quiero abusar. Y una vez más te felicito y a la profesora Laura Nieto por su iniciativa y las otras personas que han participado. Así que este, hay mucho que decir, pero le cedo... La palabra cualquier otra persona no es una profesión, es una vocación. Y se disfruta, así yo disfruté mi vuelo en el último minuto. Bien. Y como también lo he dicho, desde Pelao quise ser piloto, lo logré. Estuve haciendo algo que me gustaba, que sentía pasión, y encima eso me pagaba. Le cedemos la palabra a Isauro Carrizo. Sí, <coughs> Muchas gracias. Eh, felicidades a todos. Eh, muchas gracias a Ivo. A señora Pat. No me deja decirle Patricia. Quien es una experta. Eh, en el trabajo que hace con los libros. Indudablemente. Me siento muy orgulloso. De ser amigo. De capitán Ivo. Ivo. es eh, Hizo de su profesión una escalera. Él comenzó desde un principio, se acercó a la escuela aérea y no pudo continuar eh, su entrenamiento en la escuela porque en esa época uh, este, estaba muy copada de alumnos, lleno de alumnos y pocos aviones, pocos instructores y se dio cuenta que no iba a tener la oportunidad de eh, ...que él quería de ser piloto lo más rápido posible. En otros lugares sacó sus licencias... ...y fue ascendiendo de piloto de aeronaves pequeñas... ...a copiloto de aeronaves como los Twin otter ...y después capitán de aviones grandes... ...grandes que volaban en, en el aeropuerto de Paitilla y de Albrook... ...y después trabajó ya finalmente en los cazas, esos aviones que fabrican en España eh, no se ha retirado todavía es un virrioso de la aviación todavía da clases de aviación es el piloto que tiene el mejor avión que hay en Panamá el Cessna 140 que nació precisamente en 1940 y no lo vende ni por 70 mil dólares con la virria que tiene por los aviones todo mundo viaja a Panamá en carro, ah, no, el viaje en el avión, cada vez que tiene necesidad de venir a Panamá. Y yo aprovecho acá para que me dé una peluca en el avioncito ese, que es una belleza de avión. Ibu, eh, en tu profesión de escritor, eh, has tenido la, la habilidad de escribir como tú sientes en el momento que estás escribiendo, y narrando parte de tu vida que se hace interesante por la manera como escribes al lector cuando yo empecé a escribir yo yo creo que boté más de cinco tinacos de basura de lo que iba escribiendo si a mí no me gustaba no le iba a gustar a nadie pero entonces me fui por la por la línea de la narración y así he hecho tres libros para para eh, que el la aviación tuviera, de Panamá tuviera un, una base, como lo que tú estás haciendo ahorita. Bueno, tu y Pat. entonces, eh, quiero felicitarte, eh, tiene muchos admiradores, palabras que sí, eh, yo les escribo a todo el mundo también, como hace Billy, eh, haciéndole ver las cosas que tú haces, y te felicito. Sí, capitán, Muchas gracias. Eh, ve, observo aquí que hay dos personas más que han levantado la mano: María Fernanda Carrizo y Álvaro Bisuetti. Vamos con María Fernanda primero. Ok, María Fernanda. Hola, ¿qué tal, capitán? Eh, mi nombre es María Fernanda Carrizo. Para mí es muy bonito estar aquí en este espacio porque, eh, pues, Isauro Carrizo es mi tío, Ricardo Carrizo es mi papá. Eh, también tengo un mentor aquí que es el Capitán Cholín, él también pues lo he visto y, y he tenido la dicha de traerlo pues antes de eso en Montreal y estoy muy contenta, de hecho mi papá me pasó su libro, aquí lo tengo, eh, me dedicó algo muy bonito y es algo muy real, realmente todas las personas que estamos aquí somos los que compartimos esa pasión por volar y esa pasión realmente es algo que no se puede explicar. Es una mezcla de adrenalina, con una mezcla de amor, con una mezcla de emociones y son horarios complicados, una vida complicada, ser aviador no es fácil. Y de verdad que, o sea, tener este libro en mis manos, le confieso que no lo he empezado a leer, pero me motivó muchísimo venir a esta charla y poder escucharlo a usted y a las personas que están aquí. Eh, hablar sobre él, porque estoy seguro que así como mi tío tiene muchas historias que contar, usted también y eso es, es algo que no se puede perder de la historia panameña eh, yo también soy aviadora y, y es difícil explicar qué es la pasión o sea, sobre todo por una carrera como esta, entonces me, pues estoy muy contenta estoy muy contenta de estar aquí eh, poder escucharlo a usted eh, nunca lo he conocido sido pero me gustaría pues pues llegar a conocerlo el día que venga a panamá que yo vaya para chiriquí porque sé que entre aviadores hay esa complicidad esa complicidad que nos hace hablar a veces solo de aviones a veces aviones y experiencias y, y es muy lindo de verdad capitán felicidades prometo escribirle cuando termine de leer su libro y yo también soy esas que empieza a hacerle promoción de los libros a todo el mundo incluso a mi tío eh, al Capitán Sarasqueta, a todo el mundo porque son cosas que no se pueden olvidar la aviación panameña ha cambiado muchísimo desde los años donde yo no había nacido y sigue cambiando y va a seguir cambiando y esa parte pues todos somos actores en esa película lo importante es recordarla y muchas gracias por, su, por sus historias Gracias María Fernanda por su, eh, sus palabras y también les voy a pedir bueno, que todos aquellos que han leído el libro de Ivo o que estén leyéndolo o que estén pensando en comprar el libro para eh, eh, leerlo eh, les agradezco que por favor eh, sus comentarios son valiosísimos entren a Goodreads busquen por el nombre del libro o por el nombre de Ivo Alvarado y van a encontrarlo allí pueden escribir sus comentarios referentes al libro lo único que les vamos a solicitar es que por favor no hagan spoilers del libro, sino que simplemente eh, mencionen eh, lo que les ha parecido el libro a cada uno de ustedes, y eso es muy valioso, lo mismo que eh, si ustedes descargan el libro online, porque si ustedes lo descargan eh, desde Amazon u otras plataformas ustedes pueden eh, luego de que descargan el libro y lo leen Pueden escribir allí eh, la reseña o el comentario referente al libro. Todo eso ayuda para hacer cada vez más conocido el libro. Eh, a ver, faltaba una persona más por aquí. Eh, Álvaro Bisuetti, por favor. Okay. Sí. sí. Buenas, buenas, tardes. buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo aquí en mi carro me iba a llegar por, por esa inspiración que, de tu pasión que también pues llega a inspirar a otras personas, que creo que, que uno de los objetivos siempre, yo le he dicho de la vida, pues es inspirar a otros, eh, y esto de registrar eh, una pasión, pues también impulsa a que a encontrar, o a, a inspirar a otros a, a, a seguir eh, cualquier cosa que te apasione. Eh, así que bueno, yo aprovecho aquí para felicitarlo, eh, también aprovecho para... Para preguntarle, ya que hay mucho, mucha experiencia aquí de los pilotos genuinos, de verdad que de, de, de, de la vieja escuela, como se dice, ¿qué piensan del futuro de la aviación panameña? No la aviación panameña, la aviación en general, con respecto a, a los drones y aviones. ¿Habrá en un futuro de aerovías entre drones y aviones? ¿Cómo ven eso? ¿O, o, ¿Usted qué piensa, qué piensa de eso? Eh, Laura, no sé si habrán otras personas eh, viendo esto que quisieran contestar. Yo tengo mi idea muy personal. No le he dado mucha vuelta al asunto, pero eh, en breve, eso es el futuro. Mi punto de vista es el futuro. Ya se ha visto que se, hace, se usan los drones en, en las guerras como vehículos de combate. Eh, eso elimina el tener que tener un ser humano tripulándolo. Eh, o sea que... Eh, ya se está hablando también de, de aviones de pasajeros no tripulables, o sea que en realidad no va nadie adelante. Los pasajeros eh, son cosas que uno al momento, yo personalmente lo, lo veo como, eh, no puede ser, imposible, eso nunca va a suceder. Sí, imagínense los celulares, ¿quién hubiese pensado en los celulares, eh, celulares los GPS? Esa tecnología va, va avanzando tan rápido y voy a coger dos minutos. En esto, La aviación es algo que, que realmente si uno se pone a ver y lo compara con lo que es la navegación marítima, que desde los tiempos de bíblicos, el Arca de Noé, siempre han existido los barcos, siempre han habido marineros, siempre ha habido pilotos navegantes y tal, pero la aviación apenas tiene más de 100 años. En 1903 fue el primer vuelo bajo potencia de los hermanos Wright. En 100 años, fíjese dónde hemos llegado. Ya se ha caminado en la luna. Eh, la gente puede salir fuera de la esfera de la atmosférica. Eh, y es tan rápido el avance en la aviación que, que, que a mí no me sorprendería nada. Así que para contestarte eso, mi, mi humilde opinión, que no he estudiado mucho el asunto, yo creo que sí, eso lo vamos a ver cuidado dentro de, de la vida nuestra. En, en 10, 15 años ya se está hablando de eso. Así que esa es mi opinión, pero habrán otros que tal vez tengan más solidez en, en lo que se basa. Y gracias por pasito. Eh, yo quería hacer otra pregunta, si es posible. Sé que ya estamos prácticamente contra el tiempo. Puede hacerla, profesora. Ajá, sí, gracias. Quería preguntarle al escritor y capitán esto Alvarado, como no he leído el libro, si hace referencia allí a las mujeres en la aviación, como yo eh, trabajo bastante en ese tema, eh, y actualmente, ¿cómo está la situación de las mujeres en la aviación? Eh, me gustaría saber al respecto. Le agradezco. Sí, Son dos preguntas y la primera le voy a contestar. Eh, en realidad, no toqué el tema de las mujeres en la aviación porque son experiencias mías y nunca tuve eh, eh, ese contacto en los años que estuve volando. Y la segunda parte, le puedo decir que eh, es sorprendente eh, cómo ha ido incrementando la participación de la mujer en la aviación. En días pasados me regalaron una fotografía, <coughs> creo que eran como 15 o 20 féminas, de copa, con uniforme de copa y todas con las cuatro rayas. Las cuatro rayas identifica que son comandantes de aeronave. Una, dos, tres, cuatro, las tres son de copiloto. Copiloto hay muchas. Pero esto, llegar a ser capitán, es algo que requiere, como dije al principio, mucha disciplina, mucho estudio, mucha perseverancia, tenacidad, dedicación. Y no es fácil. Pero me sorprendió que en esa foto que vi, habían, creo que como 15 eh, jóvenes panameñas todas volando aeronaves de transporte. <ríe> el último modelo, la última... Eh, como le diría? Eh, última tecnología. Así que sí, yo creo que eso en la aviación es donde más se ha visto. No estoy muy seguro acá en, en la parte marítima y tal, pero sí se ha visto y es muy agradable para mí ver eso porque eh, es más, pienso yo, que, que hay veces es más difícil incursionar en un mundo que es conocido como un mundo varonil. Aquel piloto, hombre, macho, no sé qué, temerario y tal. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora el piloto se ve más como una persona dedicada, capacitada, entrenada. Eh, y no es... Ha ido cambiando eso. Y el hecho de que han incursionado tantas mujeres, yo creo que es una, una gran cosa para, para la aviación en general. Pero no sé si está Cholín Zaraqueta, está viendo, pero bueno, los otros capitanes que sí han tenido la oportunidad de volar con mujeres y ahí me podrán eh, tal vez contestarle de otra manera. A mí. Le agradezco eh, muchísimo su respuesta y por, me llamó mucho la atención también, además que he leído artículos sobre mujeres que, han, que son aviadoras, pues la joven Fernanda que habló en antes y que tan jovencita, ¿verdad? Y resulta que ella es aviadora también. Muchísimas gracias, muy amable, lo felicito nuevamente. ¿Cómo estamos de tiempo, eh, Rose? Vamos a dar cinco minutos más. Ya nos pasamos, pero es muy interesante. Vamos a dar cinco minutos. Sí, una, una pregunta más. Voy a hacer un pequeño comentario muy okay. breve, si me lo permiten. Gracias. Quiero sí. felicitar al Capitán Ivo Alvarado, que no solamente es mi amigo, es mi hermano. Eh, lo, lo felicito. He leído el libro dos veces. Me encanta. Yo soy un apasionado de la aviación. Soy un piloto frustrado porque nunca he, me he dedicado a la aviación de una manera comercial. Nunca me he ganado dos centavos, pero tengo más de 50 años de estar volando y en este momento tengo mi avioncito junto con el clásico avión del Capitán Alvarado en el mismo hangar. El libro me encantó, me sigue encantando y lo voy a comenzar a leer por tercera vez. Eh, te felicito, te doy las gracias, Ivo. Has hecho un libro que cuando yo comencé a leer las primeras páginas no pude detenerme. En un fin de semana me lo leí todo. Gracias y saludos. Gracias, Rose. Bueno, yo creo que nos toca ya cerrar, cerrar el encuentro de esta tarde que le correspondió a al capítulo de Chiriquí del Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Este video va a estar editado en todas las plataformas. Hasta el próximo mes y también recordarles que se pueden conectar los sábados a las 3 de la tarde que hay diferentes actividades del Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Felicitaciones al escritor Ivo Alvarado, a Laura por gestionar este encuentro tan interesante y a todos por su conexión. Muchas gracias.